Hola mi gente bella cómo están, espero se encuentre muy bien, este es un nuevo video para el canal, espero y lo apoyen, dándole al pulgar arriba y suscríbete, para que no te pierdas de ningún video, sin nada más que decir comencemos. Ahora sí viene lo chido. Unos minutos más tarde... Ah. Oh. oh my god, esto va a ser épico, papus. Ya cabronable hable bien. Apúntele bien, no, no, no, no, Bro. apúntele bien, no mames, otra vez. Apúntele bien. Estoy agarrando señal, carnal. A la vez... no, mató, no. No, hechizo, no, no.